Pues ya veis lo claro que tenían los sumerios, nombre de Dios indicando Orión y Vía Láctea. Pues nada, vamos a seguir. Orión arriba, abajo, cielo, tierra. Vamos a ver unos textos. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Mirad qué interesante, ¿eh? Salomón... Lo tiene muy claro. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y ya vimos, precisamente en las conferencias anteriores, donde está Dios a su, alrededor, a a su, su alrededor, alrededor, en Orión. Es oscuridad. Él está en un foco de luz tremendo, evidentemente, pero el espacio es oscuro. Versículo 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Una vez más nos está diciendo que los cielos no pueden contener a Dios, los cielos de los cielos, arriba de todo, haciendo referencia a su morada, pero ni eso lo puede contener a Dios. Y dice, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Por qué? Porque la casa que le había edificado el templo iba a ser precisamente la casa de Dios donde estaría el arca de la alianza y donde Dios se mostraría. Por tanto, una vez más, la relación cielo-tierra. Trono de Dios arriba, trono de Dios abajo. Y el versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Una vez más, la comunicación directa entre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 los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Miremos la situación, en el libro de los jueces se narra ese periodo donde el pueblo de Israel estaba en convulsión continua con los habitantes de su alrededor, y cada dos por tres no hacían caso de Dios, se juntaban con los idólatras de de esos pueblos y ellos servían también a los Baales. Todo esto les lleva a adorar a Baal, a Astarot, que ya hemos hablado muchas veces lo que significa ¿no? y lo que eran. En esta situación, Dios tiene que ir levantando jueces, como Gedeón, uno de ellos. Pues miremos también el Salmo 78, versículo 52. Uh, bueno, esos, ese texto se lo he puesto en referencia a Silo, ¿eh? porque estaba haciendo referencia a Silo. Salmo 78, 52 nos dice, Hizo salir a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto como un rebaño. Esta analogía, verdaderamente nos lleva al momento del éxodo, cuando el pueblo irá a recibir los diez mandamientos. De lo cual vamos a tratar próximamente también en una nueva saga de conferencias, si Dios quiere, que creo que os van a resultar bastante impresionantes. Y que no hemos sacado nosotros de la manga, sino que es algo que ya está hecho, pero queremos mostraros, porque veréis cómo enlaza con todo lo que hemos presentado. Versículo 58. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Una vez más, se hace una relación entre los lugares altos donde se dedicaban a adorar a estos dioses paganos que eran demonios. Y además, con imágenes de talla. Y versículos 60 y 61 dicen, «Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo». ¿Por qué nos dice esto? Porque el tabernáculo de Dios se situó en Silo durante un tiempo. Esa era la tienda, el tabernáculo que habitó entre los hombres. Pero como ellos se apartaron, ¿Dios qué hizo? Pues dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo. ¿Y todo esto por qué lo decimos? Concordancia Strong, una vez más, súper útil. Silo, ciudad situada en Efraín del cual ya vimos también que estaba escrito ese nombre en las montañas, junto al lado del nombre de Dios. El Salmo 78.60 hace referencia a Silo y nos habla precisamente de la referencia también aquí, que aparece en la concordancia Strong 7.8.8.7. Miremos qué significa Silo. Es un lugar en Palestina también eh, se podría decir Shiloh. ¿Y qué es Shiloh? Significa tranquilo. Shiloh es un apodo del Mesías, también llamado Silo, con H al final. Es cierto, ¿no? Jesús, el Mesías, ¿era tranquilo o no era tranquilo? Mucho. Todo lo que soportó e incluso cuando lo estaban maltratando y no maldecía, estaba tranquilo. Verdaderamente, era una significación total del Mesías. Y ahora vamos a ver cómo todo esto que ahora hemos presentado tiene que ver mucho con el cinturón de Orión en la tierra, una vez más, ese reflejo aquí. Y ahora vamos a dar paso a Ángel para que nos exponga esta parte. Muy bien, pues eh, gracias a una fotografía que me ha enviado un compañero, una muy buena fotografía de la, de la constelación de Orión, pues me animé a pues, colocar la constelación encima de, de Gilgal, Betel y Jerusalén, tal como hicimos con las pirámides, pues un poco para confirmar esa correlación y bueno darle un poco más de, de fuerza a todo lo que estábamos viendo. Bueno, lo que tienes detrás de estos tres nombres es precisamente la constelación de Orión. Sí. sí, sí, sí, Están el cinturón en el medio y, y bueno, la, todas las ocho estrellas principales, que son las que... Visto así sería como si la cabeza estuviera a la izquierda, sí. con los dos hombros, que son las dos estrellas, Bellatrix y Betelgeuse, y después sí. el resto. El Orión, bueno, es que a veces se puede ver vertical, a veces se ve horizontal, depende del día pero bueno, yo lo considero, lo cojo horizontal porque bueno, me ha gustado así. <risa> Esta es la foto y bueno, lo que hacemos es simplemente eh, cambiamos el tamaño, la giramos a la posición adecuada y eh, podéis ver el plano eh, por debajo una vez hecha la transparencia. Ahora haremos una ampliación, pero bueno, veréis que en la parte central en la parte central es, vemos los tres puntos, que bueno, luego veremos más cercanos, pero que son este punto blanco más, más clarito, una de las estrellas, que coincide con, el, con la zona verde, que es la zona de la muerte de Jesús. Eh, aquí hay una indicación naranja escondida entre dos de rojas, pero bueno, luego lo veremos mejor, que es justamente el punto, el centro del nombre de Dios. Y un poco más arriba vemos justo el punto de donde está Gilgal, que es esta de punto rojo de aquí y vemos cómo coinciden, la verdad es que de una manera eh, brutal visto desde el cielo ¿eh? aquí vemos la, el recuadro de la zona que quiero mostraros y aquí la ampliación ¿eh? podéis ver como las zonas más claritas que son las estrellas y este es la, el punto naranja que os decía que es señalar el punto de, del nombre de Dios y Gilgal, la verdad se es que coinciden de manera asombrosa. Y bueno, pensando en lo que Gilgal significaba, círculo de piedras, eh, una zona que Dios dijo que dejaran de, de mal usar eh, para oración de ídolos. Y luego, pues, al ver estas coincidencias, me animé con Silo. Pero me animé con Silo más que nada por el hecho de, de lo que significa Silo. Eh, hay un, textos bíblicos que eh, asocian Silo con, a Cabo de Nache, como hemos visto antes, con el Mesías. Y el hecho de que también fue donde se colocó el santuario durante toda la época de jueces. Y, y ahí allí se, allí se, se repartieron las tierras para el pueblo de, de, de, de Israel, etcétera. O sea que es un sitio. ...de gran importancia... ...y que Silo también se corresponde con, con ese apodo a su nombre... ¿no? ...que Exacto. a veces en la Biblia se escribe Silo directamente... Silo. ...cuando se hace referencia a uh él. -huh. Para esta ocasión... ...también he hecho el, el montaje con lo que serían las pirámides... ...vemos que ahí se acerca la zona... ...aquí vemos que falta aquí... ...esto es el Silo hoy en día... ...pero realmente las ruinas son más o menos por aquí... ...en esta zona... De silo hoy en día y, la, y hacia la izquierda tendríamos el, sil, el silo, las ruinas de silo, que las veremos luego en, el, en la superposición con, con Orión. Prácticamente donde estaría el centro de, de ese cuadrado. Sí, de más la cercano al centro de lo que sería la pirámide. ¿Eh? Si sí, eh... sí, hacemos la siguiente diapositiva, vemos la superposición que os he comentado. ya vemos, el, he puesto unos puntos negros para que se vea un poquito mejor donde caen las estrellas ¿eh? pero más o menos ahí tenemos una otra asociación interesante entre el cinturón y en el estas tres y en localizaciones claro. ¿eh? fijaros también que bueno, eh, con el, la muerte de Cristo el nombre de Dios y la zona de donde está Uh, silo el punto amarillo sería donde hemos dicho antes estaban las ruinas de silo ¿eh? también he marcado otro punto aquí que es un punto rojo otro punto rojo que es el monte elí que casualmente es uno de las uh, elí fue uno de los bueno de los uh, profetas y su familia que también pues uh, estuvo ministrando en un sacerdote sacerdote sí que estuvo ministrando en, en silo ¿eh? pues nada eso eso es todo. Pues bien, después de ver una vez más esta tremenda correspondencia entre el cielo y la tierra, pasemos una vez más a hablar aún en continuación sobre Orión, precisamente así, comparación entre cielo y tierra. Lo que veis a la derecha es un dibujo que ya mostramos cuando hicimos la conferencia 50 y algo sobre Orión, y que es... El seguimiento, o sea, sería la gráfica de la constelación de Orión, lo que veían los antiguos en esta constelación. Nosotros ahora miramos las constelaciones y nos quedamos prácticamente igual. Ellos lo asociaban a unas formas y recordemos que tenía la forma de este cazador, de este guerrero. Vamos a ver, me gustaría que os fijaseis bien en la imagen, ¿eh? mirad los detalles de lo que lleva Orión porque ahora nos vamos a centrar en todo esto, y aún va a continuar, si Dios quiere, en la próxima conferencia.